Blog número 73 profesora buena versus alumnos malos. De qué trata, acompáñame <música> Negocios en Digital Mil Treinta. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios digitales, hoy en el podcast en el que nos encanta, ¿no? nos apasiona hablar de los negocios y hoy estamos un viernes más, viernes 2 de septiembre del 2022, arrancamos el, el mes de septiembre que... Increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, ya son los viernes, videoblog de Katia, es decir, experiencias de su servidora Katia Man, que pues está al frente de la agencia de negocios katia Man.com. Bueno, eh, es interesante el título que le quise poner el día de hoy porque fue una expresión de uno de mis alumnos dentro de las mentorías, ¿no? Y bueno, ya les voy a comentar por qué va el título, pero claro, no sin antes invitarles a que si lo que realmente necesitas es generar confianza, generar conversaciones con aquellos profesionales, tomadores de decisiones dentro de las empresas en ambientes B2B. Esto lo puedes desarrollar de manera eh, genuina, inteligente, inteligente, que es esa palabra que nosotros nos inventamos para eh, aumentar esas ventas con clientes nuevos, ¿no? A través de nuestras mentorías, eh, como les comento, vamos, estamos trabajando durísimo en sacar nuevas eh, propuestas, formaciones y mentorías, pero la principal es listforsalescateman.com/slash mentorías. Echarle un vistazo, revisar más. Si tienen dudas e inconvenientes, pues ya saben, contactarnos no, por las diferentes redes sociales, sobre todo por LinkedIn, que es la red social en la que más estamos activos. Y pues nada, nos encantará escuchar sus proyectos. Bueno, vamos a entrar en materia, ya saben, el videoblog. Um, y bueno vamos a arrancar con esto que porque, porque le puse el título no profesora buena me debe ver sus alumnos malos y es que estábamos terminando una de las mentorías este express una mentoría rápida de eh, dos días de formación en diferentes semanas no es cierto cada una de dos horas y pues pero a full intensas una entregando todo el, el contenido digamos en pastilla obviamente no se puede revisar todo el sistema pero es dando una visión general de cuál es ese potencial que se puede desarrollar como marca profesional y generar negocios dentro de LinkedIn. Esto lo estaba haciendo a un empresario español eh, que pues este, contrató los servicios y que al final siempre el, el objetivo también es preguntar un poco sobre su situación actual. Pero claro, y esto, bueno, no solo le pasa a, a él en especial, que es una de las personas que me dijo, pero este, pasa a muchos profesionales que... Eh, están de pronto en problemas de aumentar esa facturación, tienen unos productos tan excelentes, ¿no es cierto?, eh, que bueno, una de las tantas, eh, digamos, dolores de estos empresarios es no solo ordenar casa adentro, sino pues justamente tener esa posibilidad de eh, buscar nuevos clientes, ¿no? aumentar esa cartera. Y este trajín del día a día a veces hace que estos este, directivos estén pues a tope en eh, eh, sacar adelante pues su, su empresa, de, empresas de años, eh, ¿sí? empresas incluso internacionales. Eh, ¿Por qué les comento esto? Porque bueno nosotros siempre buscamos dar lo mejor de sí, entregar todo el contenido, entregamos aparte de esto, pues algunos bonos muy interesantes como son plantillas, eh, seguimientos guías para que la información que se brinda pues se aterrice y la persona que está recibiendo lo pueda implementar de manera más rápida no entonces al final esta persona me decía Katia este, me encanta te felicito he aprendido un montón me encanta realmente todo lo que estás haciendo eres una muy buena profesora y yo soy un mal alumno porque no he podido implementar y ejecutar todo lo que me has mencionado ¿no? entonces eh, yo decía bueno es parte de eh, lo que les pasa a muchos profesionales y por eso el título del podcast. Que, pues, si estás en esta situación, pues bueno, es importante, aunque sea difícil, a mí también me pasa, que a veces dejemos de estar en la parte de ejecución del, eh, del negocio y, y también estar más bien en la parte, pues, más bien estratégica, ¿no? En la que de pronto sales a un lado de la atención de clientes, de atender o desarrollar ya cosas propias de tu negocio, para sentarte un poco a ver cuál es ese horizonte a futuro de, de tu empresa, ¿no? Qué es lo que deberías replantear dentro de tu estrategia, cómo deberías guiar eh, a tu equipo, en fin, bueno, eh, analizar la competencia, en fin, ver eh, de manera general qué está pasando con los clientes, con los antiguos, qué están proponiendo dentro del mercado, en fin, todas estas cosas hace que las personas o eh, los profesionales busquemos un espacio sí o sí para la esa proyección de la empresa a largo plazo que ¿ok? esto provoca mucha investigación eh, generar mucha creatividad y salirse de la caja que no siempre es fácil no pero que sí o sí si se quiere tener un crecimiento constante es importante hacerlo de hecho, fue muy bueno la entrevista que ustedes escucharon el día de ayer que hicimos a Gabriel Roballo pues eh, contándonos una metodología donde pues abarca todas las, es una metodología integral en tres dimensiones, pero que abarca eh, todos los aspectos para, como él decía, la mejora continua y la excelencia en las empresas, ¿no? Muy interesante, la recomiendo. Y bueno, este, por eso ese tema, ¿no? ¿Qué más pasó en este fin de semana? Y a veces les pasa, ¿no? Que ustedes tienen planificado ciertas situaciones, papá pa, pa, y hay problemas técnicos que te interrumpen la situación, ¿no? como por ejemplo, en mi caso, ha sido que eh, se me estaba colapsando el espacio de mi, de mi computador y me, me parecía bien raro porque pues yo trabajo... Eh todo online, pero hay ciertas cosas y bueno, ahí detectamos algunos errores de grabación de audios que se estaban grabando en un formato que consumía mucho espacio y algo de música que yo ni escucho música desde el computador. Bueno, arreglado esos conceptos que ya te llevan un par de horas este resolver y que te descuadran. ¿no? Adicional, tuve un error también de, del correo que también es parte de ir revisando que la sincronización entre el correo de Gmail y el corporativo, bueno, una serie de líos que por ahí estábamos solventando y bueno comentarles que toda esta temporada aparte que yo he estado pues eh, digamos en recuperación de mi cirugía que nuevamente gracias a todos aquellos profesionales amigos clientes este, familiares que han estado ahí preocupados preguntándome deseándome pronta recuperación no es tan pronta es un proceso un poco lento pero bueno ahí vamos el tema es que como es un tema digital esto es lo bonito eh, he podido avanzar no pero parte de mi equipo no no estamos completos por eh, circunstancias internas no, eh, por motivo de viaje, por motivo de otras unidades de negocio que estamos cerrando y que pues el equipo ha estado no 100% en el proyecto eh, de las mentorías y las nuevas formaciones que estamos lanzando. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya saben siempre el monitoreo y networking dentro de LinkedIn, optimización de campañas, estábamos revisando KPIs y justo que estamos terminando la semana, eso también eh, pues del mes, el mes de... Eh, Agosto, así que, pues, eso también era importante. Y claro, después de. Lo importante es no solo quedarse analizando las estadísticas, sino. Eh, o, o sacar las estadísticas, sino ver, sacar las conclusiones y luego qué acciones se pod podemos tomar para mejorar, corregir eh, y optimizar esos KPIs, ¿no? Dentro de las entrevistas eh, como les decía, tuve eh, con Gabriel Roballo, que él es presidente del CODEF él es guayaquileño, eh, ecuatoriano y pues que tiene estas formaciones, ha trabajado muchos años en escuelas de negocios, así que la entrevista estuvo genial. Sin más, con esto nos despedimos, ya saben, esperando que tengan un bendecido miércoles, nos vemos y nos nos escuchamos el día lunes arrancando con éxitos la semana que puedan descansar, que puedan eh, desestresarse y nada. Nos vemos. Chao, chao.